Bueno, vamos a pasar a la propuesta LAC 2022-4 en su versión 1, elecciones moderadores PDP. Invitamos a Ricardo Alconafta Patara a presentar la propuesta como representante del grupo Trabajo conformado por Nicolás Antoñelo, Fernando Frediani, Hernán Mogilevsky, Jordi Palet, Ricard, Ricardo y Sergio Rojas. Como ven, acabo de mencionar. A un comoderador. Eh, lo voy a aclarar nuevamente al final, pero la mod, el análisis de consenso me va a tocar a mí solo. ¿sí? Así que si tienen cualquier consulta que tengan para los autores, eh, por favor háganla. Eh, está Ricardo acá. La verdad que fue una. Quería agregar unas palabras. Eh, fue una experiencia. Primera, para todos, eh, yo creo que no había ha habido ningún working group en LACNIC anteriormente. A esto se llegó a través de dos propuestas de elecciones de moderadores, una de Ricardo y otra de Jordi. Y realmente trabajar con, trabajamos con un grupo excelente de, de profesionales. A veces me salía de la moderación y quería... Quería opinar yo mismo, ¿no? Y, pero por suerte ellos me, me corregían. Así que, Ricardo, todo tuyo. Solo, solo aclarar un punto, ¿no? Que fui coautor de esta propuesta antes de ejercer no. mi rol como, como moderador. Por eso que estoy figurando ahí como coautor de esta propuesta. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, eh, solamente esforzar que estoy aquí representando un Working Group. Que decidieron que yo subiera para presentar. Así que fue un trabajo del grupo que mencionó Thomas, y para mí también fue una experiencia excelente la oportunidad de ahí de ir trabajando y ajustando los, las ideas y los textos que ya se habían presentado anteriormente. Así que fue una experiencia excelente. Ahí está. Ya, o sea, como una justificativa. Muy breve, eh, hubieron otras propuestas de política para ajustar el texto de la parte de elección de los moderadores, las, pre uh, acá. La, las principales preocupaciones, posibles abu abusos del proceso, hubo algunas pocas, pero sí igual importantes, eh, situaciones donde uno podía ver que no fue muy justo eh, la situación no fue muy justa la situación. Definir quién puede votar. Hoy eso no está muy bien definido y en algunos criterios para comprobar que las personas que ahí están votando, de hecho, participan o tienen alguna, algún compromiso con el proceso. Y definir también las condiciones mínimas para los candidatos. Esa es la principal preocupación de esa propuesta, pero también de las otras que ya habían sido presentadas anteriormente. Es el Working Group, como ya mencionó Thomas, y el objetivo del Working Group fue consolidar dichas preocupaciones, sugerencias, comentarios que ya surgieron en la lista, pero también las propuestas que ya fueron presentadas anteriormente. Aquí algunas informaciones del proceso, del, del mecanismo que tenemos actualmente para la elección de los moderadores. Es algo que ya viene desde hace mucho. El último cambio fue en 2010, que se pasa a permitir la votación electrónica antes. Y creo que mencionamos, creo no, mencionamos en el, en el panel que tuvimos ayer, la, la votación se hacía en el foro entre las personas que ahí estaban. Y con el crecimiento de la comunidad, tenemos... Pasa que tenemos bastante gente en la lista que quizás no vienen o no pueden venir al foro, así que hacer la votación solamente con las personas que están el foro, capaz que no sea muy justo con toda la comunidad que está en la lista. Y ahí, las preocupaciones, y ahí aclaro un poco mejor cuáles serían, por ejemplo, subscripción en masa pronto al proceso de, de elección, intentando ahí manipular el padrón electoral. Es tener candidatos que sin compromisos con el proceso, sin compromisos con la comunidad, con poca experiencia, y el mal uso de la lista, o sea, usar la lista para hacer campañas, hacer propagandas, proceso más transparente, más participativo y con garantías de los criterios para elección y candidatos comprometidos. Y aquí voy a destacar los... Los puntos que se cambian, los principales puntos que se cambian para atender a esas preocupaciones que yo mencioné. Criterios para votar. Podrán votar los, los participantes de la lista suscritos al menos seis meses antes del proceso. O sea, se crea ahí un, un mecanismo para evitar que se junten a la lista poco antes de la elección para votar específicamente para un amigo, para una persona que le gusta. Entonces, hay que, que tener una experiencia, una vivencia anterior. Uso de la lista. Se aclara eh, la prohibición de la, del uso de la lista para promocionar o incluso desprestigiar un otro candidato. El uso de la lista de políticas para campañas electorales no está permitida. Los incumplimientos serán tratados por la comisión electoral. El texto... Tiene más explicación de qué sería la, esa comisión, quién indica esa comisión, pero aquí estoy solamente apuntando los puntos que atienden los, para las preocupaciones que yo comenté. Los criterios para los candidatos, también buscar ahí personas que tenga un mínimo de comprometimiento con, con, con el proceso. Los candidatos deberán estar suscritos a la lista por lo menos 12 meses antes del anuncio. O sea, ser una persona que ya pudo seguir algunas discusiones, ya pudo incluso comentar algunas propuestas y así hacerse conocido. Y creamos algo nuevo, que es el proceso de apelación al proceso electoral. O sea, hubo la elección, después de la elección, terminada la elección, se identifica algo que quizás no fue bueno, quizás no, no siguió los procesos. Encontraron algún error hay un proceso para hacer la apelación y una revisión de lo que se pasó. Ese es el texto que está ahí, es algo nuevo que no había antes. Y aquí lo que yo puse fue el texto de la propuesta, con, con, con un destaque a estos puntos que son los principales que yo mencioné, que buscan atender esas preocupaciones que, que también mencioné, no podrán ser candidatos, quien ejerce algún cargo en la CNIC, la parte de los suscritos a la lista para poder votar. Y aquí específicamente la parte a la izquierda, eh, el directorio podrá delegar sus funciones a una comisión, comisión electoral, que va a tocar el proceso y cuidar que los criterios se cumplan. Hay una parte también que ya está, de alguna forma, en el proceso actual, que sería el límite de una, un voto por persona a la medida del posible, ¿no? Porque no, no hay siempre espacio, pero está ahí. Eh, la parte de los suscritos, la lista seis meses para poder votar. Eh, la parte de que no se permite el uso de la lista para campañas. Y a la izquierda, la parte nueva la sesión ahí que habla de apelaciones al proceso electoral. Es eso, creo que fue. Sí. No sé si incluso, permito ahí a los otros miembros del, del Working Group si quieren agregar algo, hacer algún comentario, por favor. Bueno. Ok, muchas gracias Ricardo. Vamos a pasar entonces al análisis de impacto por Mariela Rocha, del staff de la CNIC. Bueno, último análisis de impacto de la tarde. Eh, lecciones de moderadores del PDP. Aprovecho para decir que nosotros actuamos como secretaría, nada más en el grupo, también fue un placer trabajar con, con este grupo de trabajo. Comparto con ustedes. Un placer. Eh, bueno, básicamente van a ver que LACNIC no tiene mayores este, eh, comentarios eh, respecto a esta propuesta. Nos... nos en lo que vemos respecto al impacto es que es una propuesta bastante acertada eh, tenemos algunos comentarios respecto a, a interpretaciones que queremos este, hacerle llegar el primero es que LACNIC interpreta que la vigencia de dos años que, que se expresa eh, para aquellos candidatos eso siempre es para aquellos candidatos elegidos de manera regular puede haber elecciones excepcionales entonces en caso de, de elecciones excepcionales el periodo de mandato podría ser menor a dos años. El, el otro comentario que tenemos es que interpretamos que todo lo que es relevante al proceso electoral, el directorio lo podrá delegar en una comisión electoral existente o en otra comisión que decida crear para el fin. En cualquiera de los casos, esta comisión será referida como comisión electoral en todo el proceso de desarrollo de políticas. Eh, Hi, no, además, Jennifer. interpretamos que um, si el directorio llegara a a un comité, sure con, con este fin, será el mismo quien decida qué comité atiende uh, I mean, la, opela, ground, la apelación way, al proceso electoral. En, ¿Puede haber casos en que sea el mismo? Oh, no. la misma comisión electoral. Oh, oh, wow. Luego, el último comentario oh, es okay. que Langnick está de acuerdo con el punto 3238. Uh, pero queremos dejar claro que también será un anuncio previo mediante eh, la lista de políticas esto es porque este punto eh, refiere a que el anuncio como moderador elegido se hará en el foro público de políticas y eso está bien pero nosotros siempre hacemos un anuncio yeah, previo en la lista de políticas entonces queremos dejar dicho here, que, que es una práctica well, habitual y eso it. lo se ha tomado como un cumplimiento al PDP Recomendaciones del staff, no tenemos recomendaciones para esta propuesta. Y tampoco tiene impacto en los sistemas ni de registro ni otros sistemas de LACNIC. Eso es todo. Gracias. No vamos a iniciar el tiempo de discusión y los nos sus dudas, opiniones o comentarios. Eh, en el Zoom, recuerden, en el Q&A, no en el chat, o pueden, pedir, leva, eh, pueden levantar I do, la but mano. It, en than, la sala contamos or, con tres micrófonos. Y Ricardo, si alguien más del Working Group, it se was a, and now it says canceled, responder. Was to start at, like, y pasamos a la discusión. Uh, just the Portuguese oh, sure. writer. Uh, Jordi Palet. Eh, no sabía si Ricardo iba a hacer el comentario, pero is he that, repasado de nuevo that, los, los, los comentarios del análisis de impacto mine, ahora I'm mismo on. sobre la marcha y no hay ninguna contraindicación, con lo cual eh, estamos totalmente uh, de acuerdo con el... Muchas um, gracias. Okay. Gracias, eh, Oscar Robles, nuevamente. Yeah, de yeah, no hice la lista, right. pero lo eh, repito. Well, y lo I don't know if my les agradezco a um, este grupo de trabajo, los felicito y les agradezco toda okay, la dedicación to que 1, 1, hicieron para esta, para esta then, política. Me parece yeah. que okay. eso yeah. aporta aire fresco okay. algunas conversaciones yeah. Y yeah. Y algunas que, right. quien lo dijo Ricardo, son okay, necesarias, thanks. son aclaraciones que necesitábamos y sobre todo ante la evolución de los procesos y de pronto de las eh, la cantidad de participantes que tenemos así que muchas gracias por por ese esfuerzo de, de todos los voluntarios que participaron gracias gracias y Mariela mencionó que ellos estuvieron de secretaría pero nos dieron un montón de apoyo este ahí este a nosotros a todo el working group así que gracias Mariela gracias Franco este, no me acuerdo si Laura también participaba para acá tanto, pero no, no me acuerdo. Se me mezclan los, los grupos. Este, no sé si alguien más tiene algún comentario. Tienen cara de comentario, no tienen cara de comentario. Edmundo está ahí, pero no quiere comentar. Bueno, eh, viste considerando no. que no hay más comentarios, ahí en el chat. no, ¿sí? tenemos nadie. Bueno, eh, nuevamente, gracias a todos los participantes y gracias a la CNIC por, por el apoyo que, que cada tanto les preguntamos, de los casi 300 correos que intercambiamos. Este, la ACNIC siempre estaba muy atento a, a nuestras discusiones. Bien, vamos a, a medir la temperatura de la sala. Muchas gracias, Ricardo. Y muchas gracias al Working Group. Vamos a medir la temperatura de la sala. Os recordamos nuevamente que en Zoom puede aparecer votar. Nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. Eh, el consenso se evalúa con comentarios aquí en el foro y los comentarios de la lista. Así que vamos a proceder al sondeo de la sala. Espero que aparezca el poll también en... en me distraje con el Paul y me imaginé a una persona que se llama Paul. y sí, eh, El Paul, y acá vamos a contar. Entonces, todos los que estén a favor de estas propuestas, por favor, levanten la mano. Sacó una foto acá no con ellos, Vamos a sacar una foto con Patari y Jordi con la mano levantada al mismo tiempo. <risa> Muchas gracias. Yo creo que la pueden bajarse. Eh, levanten la mano los que estén en contra de esta propuesta. Y ahí vuelven a levantar los dos. <risa> Bueno, muchas gracias. Los que se abstengan de emitir su opinión sobre esta propuesta, por favor, levanten la mano. Bueno, muchísimas gracias. El pola ahí está perfecto. Eh, la propuesta LAC 2022-4, versión 1, elecciones moderadores PDP, cumple sus ocho semanas. El día 12 de octubre, creo que es el próximo miércoles. Y como Sergio Rojas, actual comoderador, había comenzado como anto, autor antes de ser como, comoderador, el consenso va a ser determinado por una persona que se llama Tomás, que soy yo, eh, a partir del 12 de octubre y de dentro de dos semanas. Me parece que va a estar fácil, pero vamos a ver. Vamos a ver qué llega. Todavía puede haber discusión hasta el 12 de octubre. Te dejo el bardo ahí. ¿Eh? Te dejo el bardo ahí. Claro, me dejas ahí. Sí. Y el otro se fue corriendo encima, Ariel. Pero bueno. Pero bueno, les agradecemos todos. Hemos terminado con las presentaciones de la propuesta y como es habitual en nuestro horario de matiné, vamos a pasar directamente al micrófono abierto para que la comunidad pueda expresar dudas, comentarios. Eh, esperen que apago la alarmita de esto. No sé cómo. entonces antes del cierre del foro tenemos un espacio auspiciado por Weger Automotores que para cualquier persona de la comunidad que quiera hacer una consulta relacionada al FPP o las discusiones que hemos tenido acérquense al micrófono pueden preguntar por el Q&A pueden levantar la mano en el Zoom también ¿Molesta esto? Bueno, estamos tímidos. Estamos tímidos. Tenemos 45 minutos para. Uh -huh. Y no salimos, ¿no? Y sí, no. No, no me. Lo dejamos abierto y vemos qué pasa. Jordi. Jordi Palet, eh, comentaste tú esta mañana, en la, bueno, no sé cuál de los dos fue en la introducción, que había una propuesta que había sido rechazada por los moderadores, eh, es una propuesta que yo presenté con otros cuatro coautores, si no mal recuerdo, total creo que éramos cinco, uh -huh. eh, es una propuesta que ha surgido con motivo de un trabajo para un cliente y hemos visto una problemática, que es de nuevo una problemática que yo ya he visto hace varios años y que... que he hecho llegar al staff por lo menos hace tres años ya en varias ocasiones eh, y con todo el respeto pero me parece muy grave eh, que nos saltemos el PDP en el sentido de que el PDP bajo ningún concepto está autorizando a un rechazo de una propuesta el PDP lo único que dice eh, y esto además lo digo con toda la con toda la franqueza y con toda la voluntad sabéis que lo hemos hablado entre nosotros eh, el, el PDP lo único que dice es que se procederá a una revisión editorial, no de los contenidos, si recuerdo correctamente la palabra exacta, eh, del, de la propuesta. Eh, entonces creo que es un tema que es importante discutir en la comunidad, eh, porque además de sentar un precedente, no sé si se ha dado antes, no sé si antes se ha rechazado alguna propuesta, otra cosa es recomendar a los autores que la retiren o que la digamos, redacten de una forma alternativa, pero tanto como rechazarla, creo que no es de recibo, creo que es eh, un incumplimiento del PDP realmente, eh, entiendo la buena voluntad de, de hacerlo y todos aquí somos voluntarios, en definitiva eh, pero lo más importante es que si creemos que debe de haber esa atribución, debe de ser explícita en el PDP no debe de ser algo que sea una interpretación de los moderadores porque eso daría, daría pie a que no vosotros, sino futuros moderadores, también hagan sus propias interpretaciones. Eh, de hecho, lo que es contradictorio es que si de verdad existiera la posibilidad de que los moderadores pudieran rechazar una propuesta, eh, no hubieran tenido sentido propuestas que hemos tenido anteriormente, creo que ha habido tres, una de Arturo, otra de Alejandro Guzmán y otra de nuevo de Arturo y Lía, si no mal recuerdo las tres, que precisamente buscaban un proceso de onboarding de las propuestas, es decir, que antes de que una propuesta pasase al proceso de discusión del PDP, hubiese una aceptación por parte de la comunidad, ni siquiera por parte de los moderadores. Entonces, creo que esto es un tema muy importante que debemos de decidir si realmente estamos en un lado o es una interpretación errónea o a partir de ahora vamos a tener esa interpretación, porque entonces caben interpretaciones del PDP de muchas otras cosas y creo que es realmente eh, un error importante. Creo que no hace falta comentar el, el, el motivo de la propuesta. Yo la puedo mandar a la lista por si alguien más quiere, quiere entenderla. De hecho, probablemente sea lo más razonable para ver si hay otros miembros de la comunidad que encuentran la misma problemática. Eh, es decir, no me, no me ciño a la lista por propuesta en concreta, sino la pregunta es mucho más abierta de hasta qué punto eh, los moderadores tienen esa atribución en base al texto actual del PDP y si es así o no está claro o hay dudas o está en gris si debemos eh, de alguna manera explicitarlo. Gracias. Gracias, Jordi. Sí, la, la, la propuesta a la que se refiere Jordi es la LAC 2022-5, eh, que le hemos rechazado por no ajustarse al tem a los temas que se tratan en el FPP. Eh, básicamente, y voy a leer una parte corta del texto, es que se debe garantizar una proporcionalidad adecuada y justa en el coste por direcciones o prefijos. Eh, los moderadores entendimos que todo lo que sea relacionado a la parte financiera o cómo trabaja es de eh, es de la sesión de socios o la reunión de socios. La razón fue eso, o sea, que no era no se tenía a lo que se trabaja en el FPP? Lo entiendo, pero es que el, el, el, el PDP no nos especifica qué está dentro y qué está fuera. Y además, eh, de nuevo no quería insistir en la propuesta, pero, pero hay, hay que hacerlo para entenderlo. La propuesta no especifica tarifas, simplemente que sean proporcionales. Sí. No, no, no, no, no, no, no, no, no se indica que digan ni un dólar ni nada. Eso es, eso es. Efectivamente, no. Y, Le, leí esa parte únicamente porque es... Correcto. Fabricante. Y eh, si entramos en ese debate, podríamos estar llegando a la conclusión de que si mañana la comunidad decide, que es un tema que de hecho se ha planteado en otros RIRS, por ejemplo en RIPE, que no haya distinción entre, entre ISPs y usuario final, podríamos decir que también se podría rechazar esa, esa propuesta y no es lógico, me explico, es decir, entiendo que son aspectos que afectan a la membresía, pero de algún modo todo lo que hacemos en políticas afecta a la membresía, entonces yo entiendo que no podamos marcar las tarifas, totalmente de acuerdo y además creo que es lo razonable, eh, pero sí que podamos decir que por lo menos sean proporcionales, que no haya saltos eh, o que... O o que no limitemos lo que la comunidad puede plantear, porque además hay, hay, un, hay un aspecto por encima de todo ello, y es que aunque la comunidad unánimemente, no ya en consenso, sino unánimemente decidiera que efectivamente hay que aceptar esa propuesta, el directorio tiene la atribución de no ratificarla y explicar el por qué. Yo creo que ese es el camino, pero no una censura previa. Ok, sí. Eh, la verdad que lo que nos atendemos es, solo se revista. Ah, solo se revisará el texto de la política, no sus méritos. Entonces lo que decidimos fue que el, el texto justamente no, no tenía, no entraba en la discusión del FPP, sino que era más una cuestión de socios y de que si esos costos los tiene que ajustar a alguien es justamente el directorio con sus miembros y no toda la comunidad. ¿Sí? Eh, eso fue lo, lo que vimos. Y, y definitivamente también plantearíamos cualquier otra propuesta que se llegue y que no tenga nada que ver con el FPP. ¿Sí? Eh, tú habías hablado que por más ridícula que sea, la tendríamos que pasar, y no lo creemos. No. Sí. ¿Te parece justo discutir sobre un tema que no tenga nada que ver con el FPP, tomar el tiempo del staff, nosotros, de la comunidad, mandar algo que no tiene nada que ver con el FPP. A ver, yo entiendo que puede haber situaciones límites, pues el sexo de Los Ángeles, evidentemente, no tiene nada que ver con el, con el foro público, o sea, tampoco se trata de llegar a ese extremo. Cuando dije que, que cualquier propuesta ridícula debería de pasar igualmente, no, no me refiero a llegar tanto hasta ese extremo, eh, pero es que llega un momento que el punto de qué es objetivo, qué es subjetivo, no está definido en el, en el, en el, eh, en el proceso de desarrollo de políticas. Como no lo tenemos definido, no podemos hacer esa distinción, porque insisto, se me ocurren 20.000 formas de presentar propuestas, y no digo que lo vaya a hacer ni muchísimo menos, no es a mala fe, se me ocurren 20.000 formas de propuestas que podrían tener una respuesta por parte de los moderadores, ya no solo vosotros, futuros moderadores exactamente iguales. De, no, es que esto no es porque afecta demasiado a eh, la membresía, por decirlo de algún modo. Oscar. Gracias, Oscar eh, Robles, de Sartelacnic. Eh, ya en alguna ocasión, por ahí del 2017, eh, definimos una política, bueno, la comunidad definió una política que estaba sujeta a la aprobación de una modificación estatutaria por la asamblea. Es decir, ya existe el antecedente de que el foro no puede modificar las tarifas y que está sujeta a lo que establezca la asamblea. Eso, eso es estatutario, eso no, no lo podemos este, modificar. Los moderadores lo saben, la comunidad lo sabe. Me parece sensato, suficientemente sensato que los moderadores eh, determinen que eso no puede esa discusión, por más que suceda acá, va a ser una pérdida de tiempo. No tiene ningún sentido que llegue hasta el directorio para que el directorio no la ratifique. Son muchas horas de la comunidad dedicadas a, estas conversación, a esa conversación. Mucha energía. Eh, no, no tiene sentido dedicarle tiempo a algo que el directorio eventualmente va a ratificar. Esa es la razón de ser... Eh, de, de que haya moderadores, de que haya un análisis de impacto, ir previniendo de posibles riesgos de una redacción, alertar de que esto puede ser que cuando llega al directorio se rechace para, para evitar perder el tiempo. Uh -huh. eso fue... Sí. Ah, tenés una no, gracias, mano levantada. Gracias. Ah. Tenemos a Fernando Frediani eh, pidiendo la mano en el Zoom. Adelante, Fernando. Gracias. Eh, Quería comentar rapidamente sobre un um assunto que fue muy rápido eh, durante la discusión y e nosotros que estamos remotos, a veces para até digitar el texto, el tiempo acaba pasando y acaba se encerrando, pero es un um comentario breve eh, a respecto de la última propuesta de eleição elección de moderadores. Uno um de los puntos colocados na É, análise de impacto pelo staff, é, diz com relação à convocação de uma comissão para assessorar o diretório ou para se delegar é, o processo eleitoral. E Eu queria só deixar claro aqui, se eu entendi errado a, a, a análise de impacto, o seguinte, o diretório sim pode, como já fez, delegar isso para uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral não é... Isso é muito importante que fique claro, não é a mesma Comissão Eleitoral eleita por LACNIC, Ela pode ser ou não, mas não é a Comissão Eleitoral de LACNIC, Não é a Comissão Eleitoral do PDP. Se o Diretório desejar, ele pode nomear ela como Comissão Eleitoral do PDP. Mas o ponto mais importante que eu queria ressaltar é que se diz na análise de impacto, interpretamos que o Diretório, se ele chegar a convocar um comitê para esse fim, será o mesmo que irá decidir em caso de apelação. Isso, no meu entender, não está correto, ok? Porque a comissão convocada para assessorar o diretório no processo de apelação é uma comissão para assessorar, não é para decidir. Quem decide, a decisão é exclusiva do diretório, o diretório não pode delegar a decisão para uma comissão. Portanto, se a comissão fizer uma recomendação para o diretório, é ele que tem que quem tomar a decisão, e não a comissão. Isso não pode ser delegado, ok? É só para deixar isso bem claro, para que, que fique registrado que não se entenda de maneira errada. Existem funções que o, dele, o diretório pode sim delegar e outras que são exclusivas deles, e o PDP não autoriza o diretório a se delegar a elas para uma comissão. Obrigado, Farrado. Não sei se. El staff de La CNIC quiere aclarar algo sobre eso, ¿no? Okay. Sí. Recuerden hablar en su idioma nativo. Se me está olvidando el mexicano. Eh, eh, una disculpa, sí, si, si no entendí bien lo que propone o lo que plantea Frediani, la preocupación de Frediani, eh, si entendí bien es que eh, la Comisión Electoral no puede ser la misma que resuelva las apelaciones. Eh, eh, tiene razón, lo estamos nosotros viendo también de la misma forma. En todo caso, lo que puede resolver son revisiones, no, no se le considera una apelación. Y justamente lo que está trabajando el directorio es en generar un mecanismo de apelación real. Y tiene que ser en una entidad de orden superior, que tenga una visión quizá más amplia. Eso lo estamos considerando un poco para que se, eh, atender esa, esa preocupación, porque efectivamente era algo que no teníamos previsto, no teníamos resuelto. Eh, próximamente tendremos algunos reglamentos al respecto, pero sí queremos darle esa idea de que sea un mecanismo de apelación eh, un poco más serio. Es un proceso que estamos construyendo. Gracias, Oscar. Douglas. Lembra falar português. Sim, vou falar português. Muito obrigado. Sou Douglas, do Brasil. É, bom, é, primeiramente, pequeno, primeiro, parabenizar os colegas por, pelo, pela, por essa é, esse marco que a gente tem na, nas políticas, que foi a aprovação, de a junção de todas essas pessoas para conseguir fazer uma política que deu tanta briga mas foi saudável parabenizar a todos né isso foi uma coisa muito bonita já que estamos no microfone aberto acho que vale a menção é, e mas eu queria fazer algumas outras colocações que fazem fazem referência por exemplo a até isso que eu comentei na, na última votação da, da última última proposta colocada pelo Jordim que às vezes a gente tá, tá levando coisas para ajustes de políticas ou ajustes trabalhosos, e que isso pode ser resolvido de é, maneiras auxiliares, como, por exemplo, é, isso, por exemplo, é, pegando o meu, o meu país de origem, onde nós temos uma constituição complicadíssima, aí existem documentos auxiliares, é, é, quase que pedagógicos, para indicar, porque se você mudar o texto, você abre, você abre espaço para interpretação ruim. Então, em vez de, de mudar o texto, você só coloca documentações é, pedagógicas, no sentido de orientação. Oh, isso significa isso. Ou, de, em palavras claras, uma empresa que fizer tal coisa não, não vai poder fazer tal coisa. E, às vezes, o texto fica tão complicado, tão pesada a, a, a interpretação quase jurídica, que e você mexer naquilo é tão tenso, tão difícil às vezes uma pequena é, explicação a, a, com uma sei lá alguma animação ou algo do gênero que fica mais fácil de você é, trazer para mais perto da, dessa realidade a, a comunidade que fica longe. É, em, além de bom essa essa é uma colocação que eu gostaria de fazer no microfone aberto e a próxima é, é uma coisa que eu já fiz salvo engano na última que eu estive presente que Acho que foi no Panamá, faz tempo que eu não venho, não estou presente. Mas é... Essa dissociação tão grande entre as políticas de uso de operação de rede e as metodologias, como são coordenadas administrativamente as coisas, por exemplo, uma universidade que recebe, comentamos isso recentemente, uma universidade que recebe isenção... Por ser uma instituição de ensino, recebe isenção da membresia. Não faria sentido, por exemplo, um condicionamento dizendo: você vai receber isenção se você estiver em compliance com todas as questões de segurança que a gente tanto briga nos nossos, nas nossas políticas aqui. Não faria sentido se ela, ou seja, se ela fizer tudo certo, vai receber a isenção de membresia. Se ela fizer algo, não se ela simplesmente for relapsa e não não fizer tudo que precisa ser feito, permitir spoofing, permitir amplificação de ataque, permitir... Bom, aí ela está dando trabalho para o LACNIC, e o LACNIC tem que botar é, c para funcionar, tem que botar notificação, tem que botar isso, então aí não faz sentido essa essa, essa isenção. Então, é, é, um, é um olhar que eu vejo que é quase é um tema que é quase proibido, assim, é um tema velado, e eu acho que para los próximos momentos, gustaría que a gente pudiese hablar un poco más de eso en las próximas políticas. No sé exactamente cómo abordar eso, no soy especialista en eso, pero creo que es algo a ser abordado. obrigado Sí, creo que hablamos un poco de eso, Douglas, en, en el pasillo. Y mi recomendación es que te juntes, ahí se va Ariel, este, pero que te juntes con Ariel, aquí tu amigo Wesley, para, para que puedan hacer alguna propuesta en conjunto sí te puedes ir Ariel sí. <risa> antes Jordi tenemos aquí un, una mano en el, en el zoom. pronto Soy Fernando, Fernando zoom adelante me escucho Sí sí Sim, ok. É, eu queria falar sobre um outro assunto, já que estamos no microfone aberto, que eu acho que é importante para todos que participam do processo de política, é, talvez é, se melhorar o entendimento a respeito é, e deixar aqui pelo menos o no meu ponto de vista para que nós possamos discutir melhor e avançar melhor é, para o consenso das propostas é, Quando nós, autores, né, alguns de nós que somos autores de propostas, é, escrevemos um, uma proposta de política, é, pode não parecer, mas às vezes é um trabalho muito minucioso, é um trabalho que leva muito tempo. Tem propostas que eu eu já escrevi, eu já tive a intenção de escrever, que eu demorei mais de um ano para conseguir chegar no texto correto. Então, é um trabalho muito é, detalhado, e, e no momento que ela está sendo discutida, é importante para nós, autores, receber... É, feedbacks específicos, principalmente daqueles que se opõem às propostas. Né? Nós entendemos, nós respeitamos os pontos contrários, mas é, existem pontos contrários, por exemplo, que não têm relação com a proposta, e às vezes as pessoas se colocam contrárias contra a proposta, mas nada tem a ver com o espírito daquela proposta, porque ela tem uma outra preocupação, ou às vezes porque ela não leu suficientemente, mas o mais importante para nós é que, quando a pessoa se coloque contrária, é que ela especifique que tipo de problema pode ocorrer, que tipo de novo cenário pode gerar, que tipo de situação nos dê exemplo, ou preferencialmente que se coloque um, uma sugestão de texto. Porque é muito difícil, às vezes, entender determinados feedbacks para transformar aquilo numa mudança de texto para uma nova versão. É, nós levamos é, é, em conta todos os comentários, absolutamente todos, mas às vezes, é, em, em alguns casos, é, se parece que alguns, algumas oposições são meramente porque ou a pessoa não entendeu a proposta, ou ela tem um medo que aquela proposta é, cause um cenário que nunca vai acontecer. Então, eu queria só deixar essa mensagem de, de quando alguém é, se coloca em oposição a uma proposta, que... Puede citar exemplos de cenários que pueden acontecer de acuerdo con el entendimiento dela y con el texto, y quien sabe, até sugestões de, de mudanças no texto eh, para que aquela propuesta possa se avanzar. Era eso, obrigado. Muchas gracias, Fernando. Jordi. Jordi Palet, de nuevo. Eh, un, poco, un poco juntando varios comentarios que ha habido a lo largo de la jornada de hoy. Eh, y, y sobre todo cuando yo he insistido en varias ocasiones que hay, hay planteamientos que yo intento reflejar en, en, o solucionar con propuestas eh, que me vienen de, de miembros de la comunidad y una de las cosas que he hecho en falta en esta comunidad y sé que no es un, un tema de PDP pero yo creo que es, que es el único foro que tenemos para comentarlo abiertamente eh, es que a diferencia de todos los demás RIRS en este no tenemos una lista abierta de membresía donde esas preocupaciones de los miembros, que no son de comunidad, son más específicas de miembros, puedan ser intercambiadas abiertamente. Yo sé que hay un email, membresía.net, donde pueden enviar sugerencias, etcétera. Pero no hay una posibilidad, así como lo hay en como digo en todos los REALS. De hecho, en muchos REALs hay dos posibilidades: una lista cerrada para la membresía y una lista abierta para toda la comunidad no dedicada a políticas. Creo que sería interesante eh, generar esas listas y que los que quieran se registren, entiendo que la de membresía se deberían de registrar todos los contactos, pero eso ya sería otra decisión, porque muchas veces eh, es cierto, a lo mejor estas cuestiones los miembros no lo están llegando haciendo al staff, porque no se dan cuenta, o sea, no porque no quieran, a veces es por pena, como dicen en Colombia, o por vergüenza, pero en otras ocasiones es porque realmente no se dan cuenta de que no están leyendo correctamente el manual, también ahí viene a colación eh, lo que... De, ha comentado Douglas en algún momento que a lo mejor una guía de ayuda, de apoyo a interpretación del manual, quizás sería una forma también de, de solucionar estos problemas. Gracias. Gracias, Jordi. Y sí, bueno, ahí lo de las listas. Imagino que la NIC dará tu respuesta. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Gorras que alguien quiera repartir? ¿No? No trajimos nada, ningún regalito. Trajimos el regalo de nuestra presencia. Bueno, pero suficiente. Suficiente. Bueno. Eh, me parece que los foros antes eran más... Era por Nico Antonielo esto. ¿eh? ¿No? ¿Era por él también? No, no. Ahora vino, presentó, presentó lo más bien. Está bien, pero presentaron... Los caballeros, los presentadores. Eh, hay una pregunta ahí. Una pregunta. Tenemos un comentario de Fernando Freudiani en el Zoom. Definitivamente, una lista de membresía hace falta al la CNIC. Infelizmente, fue falta durante último la CNIC cuando la mudanza estatutaria. Muchas gracias, Fernando. Sí, ahí nosotros como moderadores realmente tenemos la, la lista de políticas eh, si hay otra lista de membresía ya eso es parte de LACNIC si está abierto o no está abierto ¿no? bien cerramos cerremos. bueno en este momento entonces damos por finalizado el foro público de políticas LACNIC 38 agradecemos a los autores al staff de LACNIC a los que participaron tanto en la lista como en las preguntas en línea y en micrófono Vamos a, bueno, insistimos, invitamos a que sigan participando de la discusión a través de la lista de correos y bueno, seguimos al pendiente ahí. Muchas gracias a todos por su participación y cerramos este foro. Un aplauso.